hemos visto como en las películas los personajes hacen cosas increíbles y fuera de lo común Y seguramente hemos pensado que replicar una vida real sería imposible Pero les digo que no es del todo cierto Y que podemos llegar a hacer cosas fuera de este mundo Como regenerarnos al estilo Wolverine. Bueno no tan literal, pero sí podemos llegar a hacer cosas asombrosas y todo es gracias a la visualización. Seguramente se estarán preguntando ¿y qué es la visualización? Antes de contarles, quiero recordarles darle clic al botón de suscribirse y activar la campana de notificación. Ahora bien, regresemos. ¿Qué es la visualización? Mi madre me dijo toda la vida que la mente es muy poderosa y que si nos enfocamos en lo que realmente queremos, lo vamos a conseguir. Asimismo, si vemos la vida de muchos millonarios y les preguntamos cómo llegaron a dónde están, muchos de ellos nos hablarán de imaginar lo que queremos y de visualizarnos obteniendo lo que desean. Básicamente, eso es la visualización que crear o recrear una experiencia en la mente y con ello involucrar todos los sentidos que tenemos. Es decir, no solamente se trata de ver lo que queremos sino también de sentirlo, incluso llegar a sentir las características del entorno que nos rodea en esto que deseamos, incluso el nivel de activación y de emoción que nos da este momento. La visualización es algo que vemos muy frecuentemente en los deportistas, puesto que ellos la van a utilizar para practicar la técnica, corregir errores, emplear estrategias, prepararse para la competición y facilitar la rehabilitación de una lesión. Como cuando hacemos deporte y nos hablan de la conexión mente-músculo, de alguna forma la visualización se acerca a eso. Muchos entrenadores nos dicen que al momento de hacer deporte tenemos que imaginar Imaginar cómo nuestro músculo está trabajando y verlo literalmente, verlo cómo se contrae, cómo se expande, cómo se van rompiendo las fibras musculares y de esa forma obtener resultados. La visualización es eso. Imaginarnos la situación, sentir la situación y realmente creer que estamos en ella. En palabras sencillas, la visualización es imaginar o recrear una situación o una experiencia en nuestra mente intentando hacerla lo más real posible. Es algo así como recrear una simulación en nuestro cerebro. <risa> de aquello que queremos para que pase o de aquello que queremos conseguir, ya sea una vida mejor, ser millonarios, encontrar el amor de nuestra vida o simplemente sanarnos a nosotros mismos. Sé que suena complicado y a la vez imposible, pero realmente no lo es y para darles un ejemplo de la vida real, permítame contarles la historia del doctor Joe Dispenza. Hace unos años el doctor Dispenza tenía una vida como el de cualquier otra persona, tenía 23 años, le encantaban los deportes y para ese entonces llevaba entrenando mucho tiempo para un gran telegateron que se iba a desarrollar, de hecho acaba de abrir su consultorio quiropráctico en California. Llegó el momento que el tanto había esperado, el momento de la carrera, era momento del triatlón, era un día soleado en el sur de California. La competencia estaba lista, una competencia que se basaba en tres cosas, natación, atletismo y bicicleta, pero llegó un momento que le cambió su vida completamente. Durante la etapa de la bicicleta, yo Dispenza tenía que tomar una curva muy peligrosa y unirse al tráfico normal. Un policía que estaba dando la espalda al tráfico le dio la señal de que podía pasar, pero mientras avanzaba por la carretera, fue embestido por una camioneta Ford Bronco que venía a más de 90 km por hora. Esto hizo que César saliera catapultado por los aires hasta caer al suelo. Y para no ser arrollado, se sujetó el parachoques, siendo arrastrado varios metros. Este trágico momento fue el que cambió su vida. El accidente le rompió seis vértebras. El diagnóstico de los médicos fue que, para poder contener los fragmentos que aún están en la médula espinal, tenían que operarlo y colocarle una barra de Harrington. A pesar de ser una operación muy importante, Dispensa sabía que lo más probable es que quedara discapacitado y con gran dolor por el resto de su vida. Sin embargo, si no se operaba, era casi seguro que no volvería a caminar. A pesar del esfuerzo de los médicos, Dispensa se rehusó a la operación. Él decidió que se iba a curar por sí mismo, que se iba a curar con el poder de su mente. Decidió encargarse de su problema físico por él mismo trabajando su inteligencia interna esa conciencia invisible que nos da vida aunque sabía la teoría de que el cuerpo podía curarse a sí mismo, era momento de llevarlo a otro nivel, tenía que aplicar todos sus conocimientos para producir una experiencia curativa y así fue como comenzó su experiencia de sanación después de haber tomado la decisión de abandonar el hospital lo trasladaron a casa de unos amigos donde duró tres meses haciendo su proceso de curación en las condiciones en las que estaba no podía hacer nada, salvo estar acostado boca abajo es por ello que decidió llevar a cabo dos cosas, la primera, cada día se centraría en su inteligencia interna y daría una visión muy concreta de lo que quería que su cuerpo hiciera, sanar. Y segundo, no dejaría que por su mente pasara algún pensamiento que él no quería tener. Así fue como dos veces al día durante dos horas se dedicaba a visualizar ese objetivo que quería alcanzar una columna vertebral totalmente reconstruida. Y ahí tenías a un quiropráctico un hombre de ciencia de 23 años postrado en una cama sin poder moverse visualizando y meditando todos los días el objetivo al que quería llegar y cada vez que se distraía pasaban pensamientos por su cabeza que no eran los adecuados, se detenía y volvía a empezar. Después de batallar contra sí mismo durante seis semanas, logró llegar a un estado de concentración total. Comenzaba una sesión y logró terminarla más rápido de lo normal, porque ya no se distraía con pensamientos que no necesitaba. Por lo tanto, con el tiempo que le restaba a las sesiones, decidió dar un paso más al frente y decidió empezar a imaginar su vida haciendo esas cosas que tanto extrañaba. Ver una puesta del sol, salir con sus amigos, ir a la orilla del mar o algo tan simple como sentir las gotas de la lluvia cayendo por su rostro. A medida que iba avanzando y se iba centrando en lo que quería, sus células comenzaron a reorganizarse y durante su recuperación empezó a tomar decisiones muy importantes por ejemplo ¿qué debía comer? planificar las visitas de amigos para poder recibir la energía necesaria durante su curación y un elaborado programa de rehabilitación lo más valioso fue haber entrado en contacto con esta inteligencia que tenemos dentro aquella que le iba a permitir llegar a su curación básicamente usar la mente para curar el cuerpo. Nueve semanas y media después, Dispensa se logró levantar sin ningún tipo de intervención quirúrgica y volver a su vida. Volvió a tratar pacientes, volvió a caminar y poco a poco empezó otra vez a levantar pesas mientras continúa con su rehabilitación. Actualmente, Joe Dispensa es una figura pública en muchos países del mundo y se le conoce gracias a esta increíble historia, ya que está enseñando al mundo entero cómo el poder de la mente puede curar el cuerpo. Ahora, se están preguntando, ¿cómo puedo hacerlo yo también? Yo también quiero curarme, yo también quiero mejorar mi vida, yo también quiero llegarle. Bueno, la verdad es muy fácil, comiencen por dedicar un par de minutos al día no tiene que ser dos horas ni cuatro ni cinco comiencen poco a poco primera semana cinco minutos segunda semana diez minutos y así sucesivamente y van a verse como su vida va a empezar a cambiar la visualización simplemente un tipo de meditación que nos va a ayudar a enfocarnos en aquello que realmente queremos y es por eso que funciona porque va a programar a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo a tomar decisiones para efectuar acciones que nos van a acercar cada día más a aquello que deseamos. para realizar un ejercicio exitoso de visualización no hay que complicarnos simplemente tenemos que encontrar nuestro propio ritual, debemos hacerlo propio es diferente para cada persona proceso. No todos tenemos que decir lo mismo, no todos tenemos que hacerlo apenas adelantamos, no todos tenemos que hacerlo antes de dormir. Lo más importante es que tenemos que cumplir con la idea de que no solamente es imaginar lo que queremos, sino sentirlo, olerlo, saborearlo. Realmente tenemos que conectar con ello, tenemos que ver qué queremos, en dónde estamos, qué se siente, qué siento yo, me emociona, no me emociona, me alegra, me pone triste. Tenemos que hacerlo lo más real Posible. Y lo mejor de todo es que podemos hacerlo en cualquier momento, podemos hacerlo al despertar, antes de dormir, en una silla, acostado, en el bus o simplemente cuando salimos de la ducha, vernos frente al espejo y ver aquello que más deseamos. Algo así como el espejo mágico de Harry Potter. Y recuerden, la mente es muy poderosa. Antes de irse no olviden suscribirse al canal y dar clic en el botón de me gusta. Incluso dejen algún comentario diciendo que les pareció esta historia y nunca lo olviden. Como dijo William Arthur Ward, si puedes imaginarlo, puedes alcanzarlo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Nos vemos en un próximo video.